Esta semana hemos tenido algunas noticias realmente lamentables y creo que una que nos debe llamar a la mayor preocupación y a ocuparnos es eh, los índices educativos que tenemos, sobre todo en la enseñanza media, los índices de deserción y la cantidad de repetición, la cantidad de muchachos, adolescentes que no completan el liceo, que terminan abandonando, que, eh, bueno, se cierran oportunidades a partir de no poder alcanzar ese tipo de educación, de no llegar a, a sexto año de liceo. Y por supuesto que hay fallas, está fallando el sistema, está fallando eh, un montón de circunstancias que hacen que los jóvenes abandonen, que no vean atractivo ir al liceo, que vean que no sirve, que ven que realmente completarlo no significa ningún paso, ninguna oportunidad, ningún beneficio. Y digo que tenemos que ocuparnos porque lo estamos haciendo. En el último número de Vamos a Más, del mes de septiembre, escribíamos justamente sobre la necesidad de tener liceos de tiempo completo. Idea que se viene manejando en algunos ámbitos y que es muy importante que se pueda llegar a tener, así como tenemos escuelas de tiempo completo, liceos de tiempo completo. Que quizás tenemos que cambiar la forma en la cual se están impartiendo primer y segundo y tercer año de educación secundaria. Y por qué no, esto es una propuesta que en su momento hizo el profesor Germán Rama, tener un séptimo, un octavo y un noveno. Entonces, retener a esos muchachos en eh, la misma escuela con otra educación, por supuesto, con una educación que sea de nivel medio, pero que podamos retenerlo, que lo podamos tener eh, ocho horas allí, que se le pueda dar alimentos y que pueda tener la oportunidad de educarse. Y también hay que repensar las formas y los contenidos y los programas, porque realmente, evidentemente, los programas que hay son de muchísimos años y tienen la, eh, por supuesto, la situación, la circunstancia en la cual los jóvenes no se encuentran atraídos para seguir estudiando. De estas cosas se está ocupando Vamos Uruguay, hay un equipo de educación muy bueno, muy completo que está trabajando y que va a proponer en este sentido, y yo diría, me atrevo a adelantar, que buena parte de nuestra propuesta electoral, política del año que viene, va a girar en este tema, en el tema educativo, que es nada más y nada menos que el presente y el futuro del país. Hasta la próxima.